Hola, estamos en vivo. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo. Soy Martín de Español Real y en el video de hoy voy a explicarte la diferencia entre estos dos verbos. ¿Cuál es la diferencia entre tomar y prender? En el video de hoy voy a hablarte de estos dos verbos, voy a explicarte cuál es el significado de cada uno de ellos y la diferencia. También voy a presentarte algunos ejemplos ilustrativos para que puedas entender y comprender el sentido de cada uno de ellos. En primer lugar quisiera agradecer a nuestro amigo Brahim o Brahim gracias Brahim disculpa si pronuncio mal tu nombre muchas gracias a él ya que fue la persona que me sugirió que realice este video. te recuerdo que al igual que nuestro amigo Brahim puedes sugerirme puedes escribirme sobre los temas que te gustaría que explique en los próximos videos y yo con mucho gusto Siempre tomo nota de todos los videos, de todos los temas, perdón, que me sugieren. Y voy, real, voy realizando videos en vivo como este. Así que eh, esta es un poco la idea, poder escucharte, poder escuchar tus inquietudes. Y en base a eso ir realizando videos para ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Bueno vayamos al tema de hoy estos dos verbos como todos los verbos se relacionan con una acción es decir con algo que realizamos con algo que hacemos y estos dos verbos en particular eh, son motivo de confusión ya que ambos se refieren a sujetar o coger algo o a alguien así que punto número uno esta es la similitud entre ambos verbos es por este motivo que muchas veces te confundes o te puedes confundir en, en, entre estos dos verbos y en situaciones cotidianas de cuándo utilizar tomar o cuándo emplear prender bueno, dicho esto vamos a comenzar con el verbo tomar tomar quiere decir coger o hacer algo con la mano por ejemplo tomar el lapicero y como segunda eh, como segundo significado tomar se refiere a coger algo aunque sea aunque no sea con la mano de manera general por otra parte el verbo prender, quiere decir, asir, agarrar o sujetar algo dicho todo esto, justamente esta es la diferencia entre estos dos verbos cuál es la diferencia entre tomar y prender, bueno es justamente el hecho de utilizar la mano como lo acabo de mencionar, si, no, si te diste cuenta el verbo tomar el verbo tomar en su significado incluye la mano cuando decimos eh, tomar el lapicero tomar el cuaderno tomar el libro eh, tomar un soporte por ejemplo etcétera en cambio el verbo prender se refiere sujetar algo así que en el significado del verbo prender no se menciona sujetar algo con la mano o cogerlo con la mano así que esta es la diferencia entre ambos verbos bueno Braín y a ti que me estás viendo que me estás escuchando espero que te haya quedado claro la diferencia entre estos dos verbos es simplemente con qué se está sujetando o con qué se está cogiendo algo, tomar con la mano y prender, sujetar algo de manera general, vayamos a algunos ejemplos para que te quede más claro, por ejemplo aquí tengo anotado algunos ejemplos con el verbo tomar, tomar la sartén por el mango, tomar el teléfono tomar el lapicero, tomar el lápiz, tomar agua de la fuente, tomar por esposa. Ahora, aquí quisiera hacer eh, una acotación ya que el verbo tomar tiene muchos más significados en el mundo de habla hispana, se puede referir también a comer o beber eh, algo, así que eh, por consiguiente, existen estas frases o expresiones eh, españolas que dicen tomar, eh, tomar agua, tomar por esposa, tomar té, etc. Por otra parte, algunos ejemplos con el verbo prender. Prender un botón eh, en la camisa. Eh, María se prendió de mi mano o se prendió eh, de mi brazo, yo prendo el micrófono en mi camiseta o en mi camisa como puedes notar el verbo prender se refiere a sujetar y no necesariamente con la mano es allí eh, justamente eh, donde radica la diferencia entre ambos verbos bueno hispanohablante espero que te haya quedado claro. Eh, para concluir el video de hoy he hecho una lista de otros verbos que son eh, sinónimos de tomar y prender y que también muchas personas al igual que nuestro amigo Brahim me han preguntado sobre estos verbos así que quisiera también enlistarlos eh, rápidamente y explicarte eh, su significado. Otro verbo es el verbo asir. Asir quiere decir tomar o coger con la mano. Así que asir es un sinónimo directo de tomar. Luego tenemos el verbo agarrar, que quiere decir asir fuertemente. Es decir, coger o tomar algo con la mano, pero muy fuerte, fuertemente. Por último el verbo coger, el verbo coger quiere decir asir, agarrar o tomar algo o a alguien, te repito, asir, agarrar o tomar a algo, es decir una cosa o a alguien, en otras palabras a una persona. Algunos ejemplos con el verbo coger, rápidamente, coger el tren, coger el avión, coger el coche, coger una gripe, por ejemplo, coger un resfriado, coger un libro, coger un lápiz o un lapicero, coger un bolígrafo, coger un papel. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro. Este, en este video, mi intención era explicar la diferencia entre tomar y prender, y también mostrarte los otros verbos que quieren decir eh, lo mismo o que tienen significados parecidos, que son los verbos asir, agarrar y coger. Así que en el video de hoy eh, te vas a llevar cinco verbos que son similares, pero que tienen diferentes usos, tomar, prender, asir, agarrar y coger. Eh, para concluir quiero decirte que todos los verbos son aceptados y son empleados por todos los hispanohablantes en el mundo, sin embargo sus usos varían de país a país o de hispanohablante a hispanohablante. Por ejemplo, en Argentina se suele utilizar ciertos verbos ¿no? más a menudo, eh, al igual en España, en Perú, en Colombia o en México o en otro país eh, de Hispanoamérica. Así que eh, estos verbos va a depender mucho eh, del hispanohablante y del país en el que te encuentres. Sin embargo, si los empleas ahora que ya conoces eh, su significado y su sentido estoy seguro que te van a entender sin ningún problema es importante que no solo eh, escuches este video a manera de ejercicio y que, comp y que comprendas el sentido eh, de estos verbos sino que los emplees ya que de este modo tu español eh, va a ser más nativo te vas a apoderar de la lengua española espero que hayas disfrutado tanto como yo del video de hoy si te gustó deditos hacia arriba dale me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español te invito a suscribirte al canal de youtube ya que en el canal de youtube comparto y publico todos los videos de español real. Y también dale me gusta y sígueme en la página Facebook de español real por aquí, ya que de este modo vas a estar al tanto de cada publicación, de las novedades y de cuando estoy en vivo como en este momento, por ejemplo. Bueno, hispanohablante, nos vemos en otro video, en otro video en directo y espero que pases un lindo día. Conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñe. Chao.